Hoy celebramos un día más con los guerreros peludos de las calles. Hoy más de 200 perros y gatos en Ciudad Bolívar dormirán sin hambre. Agradeciéndole a Laika por la comida que nos trae aquí para los animalitos, ya que ellos son perros de la calle y hay como algunos 40 perros. Les agradecemos mucho su colaboración, la, su, la donación que nos están trayendo para, para ellos. Nos encontramos llenos de motivación. Compartir hace parte de nuestra misión y cada vez somos más los que unimos nuestras fuerzas para regalar amor en forma de croquetas. Gracias Laika Members, gracias por ayudarnos a transformar vidas peludas. Muchas gracias a Laika, pudimos alimentar hoy a muchos perritos callejeros y de personas de escasos recursos aquí en el barrio Illas del Diamante, en Ciudad Bolívar.